El Partido Popular, el Partido Gobierno, ha presentado una moción enfrentando la ley de memoria democrática a debatir en el Congreso con, con las víctimas del terrorismo. Me parece una indignidad y una iniquidad que a estas alturas esta derecha no se civilice en un tema tan clave como el de las víctimas de la guerra, de la guerra civil. Hubo un, un genocidio y se habla de, de delito de terrorismo, pero terrorismo fue o es equiparable a los delitos de genocidio cometidos por los generales africanistas que al fin y al cabo practicaron una guerra colonial contra, contra el territorio y contra la población española. Es decir, que hicieron una guerra de desgaste precisamente para aniquilar a todas aquellas personas que habían defendido el régimen constitucional de la República. Que hablen ahora ellos de memoria, de dignidad, de, de impunidad, de una serie de cosas aplicadas al delito de terrorismo, cuando precisamente desde las aso asociaciones memorialistas se está criticando que esta ley asegura precisamente la impunidad de los verdujos franquistas porque no permite eh, una reparación económica, por ejemplo, de todas las propiedades que fueron expropiadas. Mucha gente que fue asesinada y fusilada y que, y que hoy ahora en las cunetas, luego, con posterioridad, fueron se fue aplicado un consejo de guerra militar precisamente para poderles expropiar sus propiedades, para darle una apariencia de legalidad a esos asesinatos y a esos crímenes, y al fin y al cabo, el que todo esto se intente confrontar con las víctimas del terrorismo, que de alguna forma eh, están siendo objeto de reconocimiento y de satisfacción económica, y desde el punto de vista de la memoria, nos parece que no es, no es nada justo. ¿no? Hay que pensar en una reparación y hay que, hay que volver a recordar que la derecha franquista no condenó el régimen de Franco de una forma expresa y tajante y de esos barros vienen estos lodos y de nuevo venimos a exigir justicia y reparación precisamente con una argumentación que ellos utilizan para las víctimas del terrorismo pero se olvidan del miedo y del terror que pasaron ...todas aquellas familiares de víctimas... ...que fueron asesinadas entre el 39 y el 45... ...fueron ejecutadas más de 30.000 personas... ...después de esa paz impuesta al golpe de las armas... ...luego vino todo ese periodo del terror... ...durante 40 años de dictadura de Franco... ...o sea que se atrevan a hablar ellos de miedo... ...de las víctimas del terrorismo... ...sin pensar en el miedo que pasaron... ...pues la gente equiparables a nuestros abuelos... ...nos parece una, una vergüenza, una iniquidad... ...y una desigualdad tremenda que da prueba de la falta de sensibilidad, porque no hay ni muertos de primera ni de segunda, todos son equiparables ante episodios de violencia.